Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Y mientras les comparto pantalla, eh, les pido que ustedes vayan abriendo RStudio y, en particular, el proyecto con el que venimos trabajando. Y Pido a alguien que me avise si se ve RStudio, por favor. Sí, perfecto. ¿La letra está bien? ¿El tamaño se explica un poco? Sí. Buenísimo. Gracias. Eh, en los proyectos, ustedes van a tener eh, un archivo RMD que se llama reportes, bien bajo eventos, bien bajo severos. Les pido que abran ese archivo con el que vamos a trabajar hoy. Me pueden ir siguiendo a medida que eh, yo voy haciendo cosas en la pantalla. Y además voy a, como siempre eh, que hacemos en estas clases, minimizar la consola porque vamos a trabajar sobre el archivo y lo vamos a ver un poco más grande. Antes de seguir, eh, voy a abrir la ventana del chat. Si tienen alguna pregunta, háganla por ahí y voy a intentar responderlas a medida que vamos trabajando. Entonces, la idea de hoy es eh, continuar trabajando con datos meteorológicos y en particular vamos a tratar de resolver un problema que es bastante eh, frecuente en, en esta área y es manipular fechas y horas. R tiene la, la. digamos, es suficientemente inteligente para poder manipular este tipo de datos, pero a veces necesita un poco de ayuda. Muchas veces cuando leemos una base de datos, R no interpreta que es una columna, que tiene información de fechas y horas, y la suele interpretar como un carácter. Entonces, vamos a trabajar con una base de datos que ustedes tienen en su proyecto, eh, de. Reportes de eventos severos en la Argentina. Personas reportaron que vieron lluvia, granizo, y ese reporte tiene asociado una fecha y una hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el chunk eh, eh, setup es cargar sí. nuestras librerías. Vamos a poner un par de enters. Y vamos a necesitar library type y vamos a agregar una nueva, que es justamente la estrella de esta clase. Se llama Lubridate. Esta librería es parte del ecosistema de tidyverse, pero no se carga automáticamente cuando cargamos eh, la librería tidyverse, Entonces hay que hacerlo por separado. Voy a correr este bloque de código con la flechita verde que está arriba a la derecha del chunk. Y... Vamos a avanzar mientras se cargan las librerías a leer eh, nuestra base de datos, que es un CSV. ¿Alguien se acuerda y pone en el chat con qué función estamos leyendo los archivos CSV? Juana, bueno, ahí veo que en el chat te falta el eh, paquete Tidyverse. Vas a tener que instalarlo con el comando que te pasó por el chat, Install packages y entre comillas el nombre del de, eh, paquete. Esto puede demorar un poquito, entonces si demora, sigue la clase y después eh, cuando se termine de instalar, avanzas. Pero mientras tanto, si alguien se acuerda, Carla, ahí está, los CSV se cargaban con read CSV, ¿no? Casi Carla, hay una le falta el guión bajo en el, en el medio. La buena noticia es que R es bastante inteligente y nos recuerda esos, esos guiones bajos que yo siempre me olvido. Entonces, vamos a cargar nuestra base de datos con reportes. Le vamos a poner reportes a la base de datos eh, para poder trabajar con ella. Y usamos esta función, read-bajo. Y acá tenemos varias opciones. estas es, la ventaja de trabajar con el rastro entonces vamos a usar red CSV y entre comillas el nombre del archivo que es bastante largo entonces fíjense que yo empiezo a escribirlo y aprieto tab y me aparecen las opciones que en este caso es la primera leemos eh, corro el chunk para leer el archivo y acá tenemos tiene cuatro columnas la que nos va a interesar en este caso va a ser la primera, la fecha. Veamos qué pinta tiene esa columna. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con la función Climps. vimos así la primera clase. Climps, reportes. Y acá quiero correr solamente esa fila, la fila 23. Entonces, con Control Enter corro solamente esa fila. Y tenemos un vistazo de esta base de datos. Fíjense que tiene la información de fechas y horas, que lo está tomando como carácter. Y da la sensación de que 10 no es el día, sino que es el mes. Es octubre, día 29 de 2018 y la hora minutos y segundos. La manera en que están organizadas eh, las componentes de la fecha y horas va a ser muy importante para ahora poder trabajar con ellas.